Pudieron conseguir reducir el personal incluso, ese personal que en julio y agosto no sabes de dónde encontrar, ¿eh? y uh, fueron capaces de de esa manera freír delante del cliente, hervir delante del cliente, hacer pizzas, hacer pan, todo delante del cliente, y únicamente pues, esos productos elaborados los hacían fuera. Tenían, sin exagerar, el 90% de los cocineros delante del cliente, en su caso unos... Unos 14 personas, poco más o menos, y solo dos en lo que llamaríamos el back, ¿no? La sensación que consiguieron fue enorme. Hicieron una cocina relativamente sencilla para un hotel de tres estrellas, ¿no? Pero el cliente tenía la sensación, si veo 12 personas trabajando delante de mí, ¿cuántas habrá detrás? Uh -huh. Había dos. Y eso llega, al cliente, ¿no, señor eso llega absolutamente. Llega no nosotros, señor nosotros siguiendo un poco la línea de lo que es el parque... Y muy rápidamente porque sí. nos queda un minuto nada más para una, una bueno, última intervención. Pues cada uno sí. eh, hablando de lo que es el parque de atracciones, que ellos tematizan al 100% los espectáculos, nosotros eh, combinamos esta fórmula también en la hostelería y eh, buscamos días temáticos que tuvieran la gastronomía, de acuerdo con el, con el día temático, la decoración y el show. De esta manera se ha visto en nuestras experiencias cómo el show temático ha ido recuperando la convocatoria. Lo que antes podía ser un poco pues triste ver que estás perdiendo convocatoria con tus productos, al menos en esta gama, de producto temático, como sea un grupo chino haciendo el día chino, o un día canario con un grupo canario, con sus músicos en la restauración haciendo sus amenizaciones, eso ha sido una revitalización, un reinvento del show business en la hostelería. Uh -huh. Pues eh, yo, bueno, les decía que quedaba un minuto, ya casi estamos fuera de tiempo, y aunque al principio empezamos un poco la tertulia de esa forma que decíamos un poco abstracto, porque el tema de la calidad siempre, y nosotros cada temporada, ya son siete, intentamos... Aportar nuestro grano de arena, esa concienciación, es un concepto pues muy abstracto, casi etéreo, podríamos decir. Y ¿no? mm. eh, yo la conclusión que extraería, y no sé si será la última intervención que le voy a pedir a cada uno de ustedes, es que, eh, o por lo menos la palabra con la que yo me he quedado, es que esa calidad está más allá de la estructura, más allá del hotel, está en el servicio. No sé si comparten esa opinión y ya, ya si sí, en este Totalmente. caso eh, les pido esta última intervención muy rápida. Y si no es en el servicio, ¿en qué consideran que está esa sensación de calidad que al final es, el, es la que nos puede permitir en un momento dado todo lo que pretendemos, que es por un lado desestacionalizar, estirar la temporada y fidelizar a los clientes, como decía el señor, Buen, el señor Nadal? Ni en una hora se responde a todo eso. Pero básicamente yo creo que la calidad, respecto a lo que estamos hablando, es recibir la respuesta a tus deseos, uh -huh. a, lo, a, a tus anhelos, sea en la categoría que sea. Uh -huh. Con eso queda satisfecho. Señor Pomar. Yo pienso que el secreto del, de la calidad en este tema es en convertir a la persona en verde escaparate, comunicación. Salirse del escenario y acercarse al público, con talento y con alma. Uh -huh. Señor Castro. Muy al respecto de lo que ha dicho el señor Nadal, para mí la calidad es saber conocer al cliente, saber qué es lo que espera y dárselo. Y si se le puede dar un poquito más, pues muchísimo mejor. Uh -huh. Señor Bonet, para terminar. En mi caso, resumiría la calidad en el saber crear experiencias únicas. Uh -huh. Pues entonces ninguno ha hecho el servicio que lo que había propuesto yo, por lo cual es mucho más interesante porque así tenemos una visión un poco más, más amplia de lo que pretendíamos con este programa que esperamos que, pues, que a todos ustedes les haya resultado interesante y sobre todo útil, que es un poco lo que pretendemos siempre con nuestro programa, donde como siempre les esperamos aquí la próxima semana en el Tour Televisión a las diez menos cuarto en Canal 4 y hasta entonces, buenas noches y gracias por su atención.